y asaltaron a Hernán Piquín. El bailarín fue abordado por varios delincuentes que le robaron 20 mil dólares que acababa de sacar del banco. Mira el video del traumático episodio. El lunes, Hernán Piquín fue nuevamente víctima de la inseguridad cuando delincuentes lo interceptaron en su auto en el partido bonaerense de Pilar y le robaron 20 mil dólares que acababa de retirar del banco. Fue un horror. Estaba llegando a casa con unos ahorros que tenía y me siguieron unas motos y unos coches y me robaron el bolsito con el dinero y unas alhajas. Explicó el bailarín. El artista había retirado dinero y alhajas de su abuela de su caja de seguridad de una sucursal del banco francés en el centro porteño. Piquín se subió al auto junto a un amigo español y pararon en Pilar para lavar el auto. Se vienen dos coches y tres motos. Abrieron la puerta, tironearon, me pusieron un arma y se llevaron la plata y unas alhajas que eran de mi abuela, eso es lo más feo, relató Piquín y detalló. Fueron muy violentos. Me apuntaron con armas, me dijeron dame todo porque te mató y se llevaron todo. Es la inseguridad de este país. Pekín ya había protagonizado un hecho de inseguridad en 2017 cuando delincuentes ingresaron al country donde vive. El bailarín logró ahuyentar a los malvivientes, quienes le efectuaron varios disparos a su auto. Hernán Piquín, me quiero ir ya a España. Luego del violento robo que sufrió el lunes, el bailarín admitió que quiere regresar al país donde está viviendo. ¿Peligra su presencia en el Super Bailando? Hernán Piquín afirmó que los ladrones que el lunes lo siguieron desde Capital Federal a Pilar para robarle los 20 mil dólares y joyas que había sacado de un banco fueron muy violentos y lo amenazaron de muerte con un arma. Mientras que los investigadores sospechan que puede tratarse de una banda de extranjeros que comete salideras al voleo. Fue un horror. Estaba llegando a casa con unos ahorros que tenía y me siguieron unas motos y unos coches y me robaron el bolsito con el dinero y unas alhajas, contó en TN el ex primer bailarín del Teatro Colón. El artista explicó que ayer fue al centro a un banco francés de la zona de Plaza de Mayo a retirar de su caja de seguridad unos 20 mil dólares. Y alhajas de su abuela junto a un amigo de nacionalidad española y de allí se subieron al auto para regresar a su casa en un country de la localidad bonaerense de Pilar. Antes de llegar a su domicilio, Piquín decidió hacer una parada en el sopín Las Palmas de Pilar, ubicado a la altura del kilómetro 50 de la autopista Panamericana.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 Me dijeron dame todo porque te mató y se llevaron todo. Es la inseguridad de este país, agregó. El bailarín descartó que algún empleado del banco lo haya entregado y comentó que la propia policía le explicó. Hay gente que te espera en la puerta de los bancos, trajeada mejor que yo, ve quién entra, quién sale y ese le da aviso a otra persona y así te van persiguiendo. Por último, indicó que por este asalto barajó la posibilidad de renunciar a su participación en el, Super bailando?. La próxima edición del programa de televisión conducido por Marcelo Tinelli. Estuve a punto de llamar a los chicos y decirles que no hacía el bailando porque me quería ir. De hecho yo estoy viviendo en otro país también, en España, y me quiero ir ya, afirmó. Le robaron 20.000 dólares a Hernán Piquín en salidera bancaria. El bailarín fue nuevamente víctima de la inseguridad. Delincuentes lo interceptaron en el partido bonaerense de Pilar luego de haber retirado una gran suma de dinero de un banco porteño. El bailarín Hernán Piquín fue asaltado por delincuentes el lunes en el partido bonaerense de Pilar y le robaron 20 mil dólares que había retirado de un banco del centro porteño, informaron fuentes policiales. Piquín llamó al 911 desde un lavadero de autos en las Magnolias 698 y aseguró que fue abordado por varios hombres que se trasladaban en motos de alta gama y autos. Los delincuentes lo amenazaron con armas de fuego para sustraerle la suma de dinero que había retirado de la sucursal del banco francés ubicada en Reconquista al 400. El bailarín se encontraba acompañado por otro hombre de 30 años de origen español. Piquín asegura que lo siguieron desde Capital ya que los vio en el peaje por el espejo retrovisor. Interviene la UFI Indicador Ordinal Masculino 4 de Pilar. En noviembre de 2017, el bailarín ya había sido víctima de un hecho de inseguridad. Delincuentes ingresaron al country de Pilar donde vive, pero Piquín logró evitar el robo alertando a los vecinos. Los malvivientes le dispararon y el bailarín escapó corriendo.